Nuestros hijos están llorando ahí, y nosotras llorando aquí. Ahora falta poco para la fiesta del Cordero. Estamos aquí por las necesidades, no tenemos nada. La jefa nos trae todo lo que necesitamos. Tenemos luz, que tenemos agua, y ahora solo queremos volver a Marruecos. ¡Viva la Rey! Y que se sí, sí mejore. Por favor, eh, a las autoridades, queremos que abra la frontera para volver con nuestros hijos. Eh, nuestros hijos están preocupados por nosotras y nosotras por ellos. Aquí estamos llorando sangre. Viva la rey, viva la rey.